que no está en Mendoza y está en Brasil es el gobernador Rodolfo Suárez. Exactamente, está allí, justo bueno participando de la Federación de Industrias, no que tiene que ver allí del estado de San Pablo, como también de Río de Janeiro, uh -huh. donde la necesidad también está y está buena la oportunidad para seguir potenciando a Mendoza y potenciar las distintas áreas ¿no? que nos favorecen a los mendocinos, ya sea comercio, hidrocarburo digo, distintos aspectos, Pablo. La verdad que sí. Veíamos en la agenda de trabajo muy apretada de acá y hasta el jueves, sí. el gobernador, que Todas las áreas prácticamente de la economía se conectan con Brasil, uh -huh. desde el comercio, la agroindustria que tiene exportaciones en ese país, es una de las principales, incluso para Mendoza es muy importante por las exportaciones de la, eh, de la, de la fruta. Y Eso te y a decir, es el principal Mendozinas. destino claro, Brasil, no claro, de las claro, importaciones claro. locales nuestras. ¿no? Y para el ajo es muy importante, sí. porque Mendoza es eh, bueno, la más importante en la, en la producción del país. Eh, bueno, el principal destino es Brasil. Sí. Bueno, pero además están las industrias, están las eh, inversiones energéticas que se están buscando, uh -huh. está el turismo, sin duda, eh, Brasil es el principal aportante de turistas. Claro. Vienen, hay un furor de brasileños que están viniendo es a, la, eso. a la Argentina desde la pandemia para acá creció muchísimo y de hecho parte de los anuncios de las últimas horas tienen que ver con más conectividad. Uh -huh. y a fin de año, en la, en la etapa de temporada alta de nuestra provincia, vamos a tener un vuelo diario con Brasil. Claro. Exactamente, y Cristina, lo, lo repasamos en el mensaje claro. del gobernador. Exactamente. Pero sabemos que hace un ratito, por lo menos nos llegó este, este material, este video con el embajador Scioli. Exactamente. Estuvieron compartiendo con Daniel Scioli, el gobernador y la comitiva mendocina, una reunión con el presidente de JF Invest, eh, Investments, uh -huh. que bueno, son una empresa de producción de proteína animal Exactamente. en el mundo. ¿Saben cuántos empleados tiene esa firma? ¿Cuántas? 270 mil empleados. <risa> claro en distintos rubros que tiene esa corporación imaginen en distintos puntos de América o es sí, solamente en distintos en distintos lugares Ajá. exactamente claro porque es una de las más grandes productoras eh, a nivel regional también más a allá del, de su rol en Brasil claro sí. debe ser más de, de debe trascender un poco más las fronteras también el mayor es clave productor sí. mundial de carnes de res pollo y cuero mira vos y es clave porque claro es todos esos animales se van a alimentar de la de los lo que puede aportar el potasio esa es la palabra que quiero decir. Fertilizante, fertilizante, fertilizante exactamente, claro. a las tierras brasileñas. Bueno, de hecho, el potasio mm. mendocino tendría su potencial más grande comprador en Brasil. Exactamente, eh, que en su momento precisamente el, el primer proyecto de explotación de, de, de potasio uh -huh. venía de Vale, la empresa claro. brasileña, porque bueno eh, la, la misma inversora era la principal cliente potencial claro. eh, para, para recibir ese potasio. Bueno, aquí entonces aparece uno de los posibles inversores en potasio, que aún no han sido relevado, uh -huh. revelados. Se sabía que entre los tres o cinco que podían llegar a invertir en Malargue había una empresa china, sí. era la, la, de la que teníamos un poco más de precisiones, pero no había mucho más. Uh -huh. Bueno, ahora hay interés brasileño. Muy bien, vamos a verlo entonces pero al lo gobernador lo... con el embajador Daniel Chili. Vamos a reunirnos con el presidente de la FIEP y ahí sí ya vamos a hacer una exposición ante toda la gente que está participando en la fiesta de lo que es en, en Mendoza. Vamos a exponer no solamente lo de turismo, sino también todo el sistema agropecuario, el tema de, de potasio, el tema de, de energías. Tenemos una, una agenda eh, bastante nutrida eh, en lo que resta de, del día y creo que, que me llama la... no me llama la atención, pero... Mendoza es reconocida, Mendoza es una marca. Todos preguntan por Mendoza, por el Malbec, por nuestra montaña, por, por nuestra nieve, por nuestras ciudades. Así que realmente nos entusiasma mucho esta misión, que además hay que destacar que es la misión más grande que se ha hecho de Mendoza a Brasil en su historia. Estábamos con mucha expectativa que una comitiva de esta característica institucional y empresarial, encabezada por el propio gobernador Suárez, puedan llegar aquí a San Pablo y en las próximas horas también a Río para promover, difundir, acompañar a empresarios del sector turístico, del sector de los vinos, también el tema de energía, lo que significa eh, el tema de potasio y la agenda que hemos organizado que va, que va fluyendo y esto va a tener un gran impacto. Y en especial por lo que significa el vuelo directo diario, ...de San Pablo a Mendoza. Eso moviliza no solamente el turismo, sino la presencia institucional y empresarial. Bien, hasta ahí la palabra del mandatario y del embajador Scioli. Es fundamental. Esto uh -huh. está marcando de alguna manera que el potasio no es una cuestión solo de interés de Mendoza. Por claro. supuesto, somos los primeros interesados en recuperar ese proyecto... ...aún si es al 10% de lo que fue originariamente. Pero está Mendoza, está la Argentina es muy interesada en hacer esto, y Brasil como cliente en definitiva. Uh -huh. O sea, bueno, si se unan esfuerzos, si vienen las inversiones y se logra desarrollar esto, va a ser una buena noticia para todos. Cierro contándoles, vamos a hablar de aquí hasta el jueves sí. eh, eh, por capítulos de lo que va pasando con la comitiva en Brasil, porque hay reuniones previstas con las dos principales federaciones de industrias de Brasil, de Sao Paulo y de Río de Janeiro. Uh -huh. Cientos de miles de empresas nucleadas allí con 700 mil ¿no? o sea, 700 mil 700 mil empresas, 000 empresas, empresas que operan en claro en América en Asia y me olvidé otro lugar más pero también sí, en todos los continentes sí. prácticamente porque no es solamente el interés en ir y venderles o potenciar el lazo con, sí. con Brasil sino lo que significan esas transnacionales con el resto del mundo claro. sí, sí, eso sí. por eso es bueno encadenarse con esa claro, en eh, todos los continentes con es esa verdad. línea virtuosa sí. uh -huh. muy bien y habló sobre este nuevo convenio con Gol de hecho lo anunció a través de su cuenta de red social Twitter, el gobernador. El gobernador esta tarde planteaba esto. Ya lo había dicho, ¿recuerdan la semana pasada? Sí. Que habíamos estado hablando de que se sumaban vuelos. Bueno, esta es la novedad que cuenta el gobernador en Twitter. Que se avanza en un acuerdo de acciones conjuntas con Gol, la línea, precisamente brasilera, durante esta visita. A partir de diciembre aumentan las frecuencias de vuelos diarios. Se suman dos más en la semana. Esto significa entonces que tendrá entre San Pablo y Mendoza siete, siete vuelos semanales. Bien, bien, bien, muy bien, sobre todo para el eh, fin de año que van a venir uh -huh. muchos más aprovechando el verano mendocino. Muy bien. La otra novedad es la que contábamos en nuestros títulos y que se amplía la posibilidad de llevar sin cargo más botellas de vino. Está eh, que, buenísimo. Que está muy bueno. En realidad el número redondo que se plantea son 12 litros uh -huh. que he llevado a botellas, son 16 botellas porque son sí, de 750 claro. sí. centímetros cúbicos. Muy buena noticia, sobre todo porque vienen los brasileños y se quieren llevar todo. Llevar todo. Lo que no se llevan en la valija, se lo llevan puesto. El viaje Eso de vuelta más bueno. feliz que nunca. Exactamente. <risa> bueno, <risa> Gracias. Gracias, Pablo. De nada.